Ok, tenemos una llamada, sí, ok, sí, vamos a recibirla sí, entonces. Sí, sí, buen Oye, día, pero... buen día. sí, buenas, buenos días. Le habla, Lu le habla Lourdes, Sánchez. Ay, Lourdes Sánchez. Hola Lourdes, ¿cómo, paso, estás? Hola. ¿cómo estás? Bien, querida, placer no, oírte. No, no. Ay, gracias, igualmente. No, yo quiero corregirle algo a Warner. Ah, sí. Warner tú eres joven, tú no conoces la historia de San Francisco de Macorís, no conoces la historia de los grandes... Pero no, no, aquí viene el caso. Un no, momentito, un momentito Lourdes. Si, a, si, es a, si es a lo de Bincho, yo ¿Sí? quisiera que entonces, eh, no a través de una llamada, venga usted, se siente ahí y hablemos de Bincho sí, Castillo. No, no, no, y hablemos no de la banda siempre en el caso Juanes, de Bincho. Usted no puede decir que usted es una persona joven que no conozco la historia. No, así a su nombre. Vale, pero déjala hablar. Yo no estoy no, diciendo no, no, que no conozco la historia. Dejala hablar, déjala hablar. Dejala hablar. Por favor. Dejala hablar. Mira, cuando tú no habías nacido, ya yo estaba enseñado está Frente a un micrófono, sí, no sí. sí. No ¿Y, no, y se les respeta eso. En, entonces, Warner, yo quiero que tú estudie un poco más la historia para que tú puedas hablar. No, no, no, te no mandan a estudiar, te No, pero no, no, que, que, eh, en base a que ella me dice eso, pero déjala hablar y luego no, tú lo te mandan a estudiar. Pero de ah, no, te claro, más, no, Lourdes, por así, el, no, porque me están mandando a estudiar. Amado, ese D es el que no tiene argumento. No, no, no, no. <risa> no, no, no, no. <risa> lo que tiene que hacer Lourdes, con todo el respeto, yo no, la quiero no, muchísimo no, a usted, no, es venir al programa, sentarse no, aquí y, y vamos yo, a debatir no, la parte que usted tiene de gracias, sus yo, argumentos frente pues a los lo míos. Porque usted me está mandando a estudiar y usted no sabe por qué yo digo, porque yo, yo estoy, estoy en desacuerdo con esa posición de Vincio Castillo. Yo te estoy debatiendo, es que tú no sabes quién es Vincho Castillo, tú no lo conoces. No, no, provenga, si no venga, nos estamos y lo debatimos. No hablar así. Mira, tú sabes que Trujillo se valía de lo mejor del claro. país. Trujillo ponía a cualquier gente a ocupar un puesto. Y Trujillo vino a pedirle de favor a Vincho Castillo que le aceptara la diputación. Él se le negó y los familiares, como todos eran antitrujillistas, le casi se linkaron a Vincho, ay no no crea más problema, acéptalo por favor Ajá. y vincho lo aceptó y a los tres meses mataron a Trujillo sí, el, pero, pero, el pero formó no parte de ese conglomerado eh, ...recuérdense, recuérdese cuando estamos hablando de Trujillo fue un hombre que puso a correr la sangre al igual que Balaguer. Pero ¿quién, y... no, ¿quién no estaba y... con Trujillo no, no, en ese momento? De hecho, hay muchos que a andan por ahí. Baterita, entonces vamos Balaguer a poner a, a, no a Paulina. No, no, yo no soy comunista. No, no, no, no, no, no, no. Yo no soy comunista. Pero, eh, pero eso no es el... malo tampoco. ¿Eh? Eso no es pecaminoso no, no, ser no, comunista. No, pero yo no soy comunista. Lourdes. Lourdes que venga jueves y que se siente aquí que y que puede. hablemos bueno. sobre la historia pero quizá hay cosas que No yo es malo ser comunista porque eh, imagínate claro no, porque es no una ideología. Comunista. Yo no soy comunista. Pero bueno, pero vamos, a la, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos Menos con Jesús, más contenido tú, del programa de mañana. Adelante. No, no es que el comunismo es un...